Buenos días, tardes o noche. me compré de esta marca, este portero inteligente creo que se dice o algo así Porque donde yo vivo no hay nada en la puerta, es, una, es un edificio y alquilado, a medio apartamento, la parte superior, en la parte inferior hay un negocio Entonces esto lo tenemos en la caja, es eh, sí, decir, como también es un negocio y todo eso y no es mi casa Vienen de bordes, el dispositivo en sí lo compré con batería. Tengo permiso a ponerlo en una Wi-Fi, en una wifi que hay allá abajo del cable que es el cargador micro USB naranja. No haya cable naranja que tengo, tengo una buena cantidad de ellos. ¿Cuánto mide esto? Bueno, tengo una mesa aquí con una medida abajo, entonces estoy midiéndolo y mide. 50, 50 centímetros, sí, medio metro, tenemos aquí un indicador para pegarlo, para decir, hey, tengo esta seguridad, no lo voy a hacer porque esto va a estar dentro de la casa, las instrucciones, como hay que conectarlo al panel, si lo quiere usar por con cables, yo me voy a pegarte la pared, por eso lo compré con batería, para despegarlo, un hermoso destornillador, Ale de punta, te voy. E Ale. Entonces este es el aparato. Nada más. Un pesa. Se Segura que hay una. Y si lo compré este color porque no, no lo quiera blanco. Bueno, blanco no, aluminio. Entonces este es como un marrón. no. Cobre. Cepillado. Uing. Así compuestos, Son tornillos cortos No tornillos largo, Lo que lleva aquí abajo La parte superior Llego así No sé quita Ah Se rompió Que bien Si se rompen Debe de quitarse Esto Para que no se raye Una buena cámara Entonces, Mi duda es ¿Cómo lo quito? Ah, y si aflojo esto aquí, si con esta llave aflojo esto aquí, ¿sabes? Voy las instrucciones, vengo ahora, voy a leer las instrucciones. Ok, era sencillo. Entonces, sí, se pega hacia adelante, tengo que girarlo. No sé hasta cuándo. Y ya debería de pegarse no me diga que lo... Yo no veo el tornillo y el tornillo Ah, es complicado de pegarlo. No hay más. Bolsa ni nada. Ah, aquí. En la parte que no abrí. Aquí están los tornillos. Pensé que lo tenía puesto. Entonces con esto. Es el A lo pones a la pared, entonces cada vez que yo quiera quitarlo y ponerlo tengo que tornillarlo. Bueno, pensé que era otro tipo de seguridad que tenía. Bonito. ¿La va a tirar cuánto hoy? experimentar A ah, a ah, a ah ah mira el micro usb aquí no pensé que estaba protegido con algo. bueno esto lo que necesitaremos entonces para instalarlo la base, los tornillos que van en la pared como yo que una pared de, de blog, voy a usar los lo, lo, lo, vaina que, lo, lo vaina que trae esto se le pone abajo y te dan indicaciones en los manuales de no confundirlo específicamente Pon un, un detenido pequeño para ponerlo al final porque eso es un taladro para hacerlos hoy y de, y de paso por ahí mismo pongo los, los tornillos con el taladro y después termino de apretarlo con el destornillador eh, si el destornillador especial especial a poder eh, anclarlo tengo dos brocas porque el tamaño de esto es 5.5 y aquí 5.2 entonces como no tengo brocas en centímetros sino en pulgadas tengo una de 5.4 y después tengo otra de 5. Entonces, voy a usar la de 5 para hacer los hoyos. Si me queda muy apretado, intentando entrar uno, lo, lo abriré hasta la, hasta, hasta la siguiente más grande. Y si, y si queda un flojo, creo que con el tenillo apretarán porque son de los que expanden. Y si no, veré qué hago. Entonces, pasaré ahora allá abajo. Ah, por cierto. No lo pongo porque se está cargando Es decir, el, el, el aro interior se ilumina. No se ve el, el que estaba papadeando ya. Estaba un 60% por ahí. Entonces, déjame de descargar. Lleva una hora y algo. Parece que es de carga lenta. Pero bueno. Es decir, la instalación de la aplicación es fácil, sencilla y todo eso. También la aplicación te explica muy bien cómo debe instalar en la par y todo eso. Por eso no no voy a poner ninguna toma de eso porque es fácil lo que se, lo que, como lo explica muy sencillo y, y también te, te ayuda paso a paso en la instalación te dice hey vamos a instalarlo ahora no directamente te ya te el producto te dice hey vamos a instalarlo y te alienta varias veces de que no confundas los tornillos estos son los b y estos son los a bueno este era un timbre que había antes muy parecido a este entonces yo esto lo voy a poner así porque yo necesito Ahora si estoy grabando. Yo lo voy a poner así, porque yo necesito que me grabe la puerta a lo largo. Porque siempre me dejan los paquetes de por aquí. Por el taladro. ¿no? Entonces necesito que esté así para que abarque la puerta entera. Y ahora estoy yo solo, así que no sé. Voy a marcar, como te he marcado los agujeros. También la superficie no me queda derecho. Entonces voy a, poder, voy a hacer que los agujeros de abajo queden más agarrados y lo de arriba más suelto, y se agrava bien, que, que sí, se mueve, entonces queda abajo más agarrado, y arriba más suelto, eco, eco, bueno, hay reverberación, no hay eco aquí, como está roto, porque lo detecta, como si estuviera apoyando, entonces tengo una cámara, una señorita cámara, y hice un hoyo y me queda muy chiquito, estaba arrojado en peña, entonces voy a tener que hacer una boca más, la boca bueno, agrandar el, el, el agujero y probarlo. Y tú no vas a caer martillo de, de cuarto Entonces, apunta de brazo. Lo voy a poner. Hago el siguiente agujero. ¿Quieres saludar. Para que alguien te conecte en internet. Entonces cambio la punta. Hola. Vaya que saludo. Sí. buenas aquí estamos terminando el proyecto. Es eh, sí, decir, la instalación desde después. Porque no dejé este espacio que en el primero, en el primero todo quedó muy pegado, entonces como todo entra con un pequeño ángulo, porque hay una pestaña aquí arriba, no me dejó entrarlo bien. Lo puse de lado, no, es decir, me quedaba muy alto si lo ponía así, porque esto de aquí, aquí, al piso, hay como un pie y medio, creo que, para que se vea la puerta y todo ese espacio, donde pone mayormente mi paquete, perdón en el eco, y así queda. Voy a imprimir una eléctrica aquí para que diga ahí, es sí, ¿mi apellido? Creo. Sí, voy a poner una letra para que diga es el apartamento que es o mi apellido. Como tengo el buzón Eso es sea, todo. Adiós. Y perdón por grabar así mal. Que estoy grabando rápido porque es un calor. Y ya da de noche. Adiós.